Hola, me llamo Carlos Vaquero. Atendiendo a las solicitudes de nuestros amigos suscriptores, tenemos para ustedes este nuevo video. Es un curso súper completo de lectura musical que enseña desde cero a leer y a interpretar los elementos rítmicos contenidos en cualquier partitura. Les va a sorprender lo fácil que es leer música. Es muy fácil leer todas las notas contenidas en una partitura. Ustedes se van a dar cuenta que eso no es tan complicado. Este video se especializa en la lectura rítmica de las notas musicales. Por esa razón, este video le sirve a todo tipo de instrumentistas y cantantes. Todos ustedes pueden sacarle provecho a sus enseñanzas. ¿Qué les parece si comenzamos? Para leer una partitura de voz o de instrumento hay que tener muy precisos varios elementos que ya en nuestros videos anteriores les hemos venido ayudando a comprender. En una partitura viene la armadura, viene el compás, vienen los acordes, vienen notas musicales y vienen los elementos de duración que son los que nos van a indicar cuánto tiempo debemos hacer sonar cada nota. La lectura rítmica se basa en el uso de las figuras de duración. Ya les había dado a ustedes unas bases sobre eso en nuestro video de los compases, pero amigos, llegó el momento de profundizar en este asunto. Recuerden que en ese mismo video vimos que la unidad de medida en música son los tiempos y que hay figuras que valen 1 2 3 cuatro o más tiempos lo mismo que hay figuras que valen menos de un tiempo. Eso es lo que ustedes están a punto de comenzar a dominar a partir de hoy. Voy a darles las figuras de duración y vamos a practicar su lectura y su interpretación de manera correcta. Mientras se van leyendo las figuras de duración, los músicos profesionales van marcando el compás con su mano principal, es decir, la mano derecha para los diestros o la mano izquierda para los zurdos. Eso lo voy a tratar en otro video más adelante. Por ahora, para que puedan disfrutar de esto más rápido, vamos a usar un truco muy antiguo para medir el tiempo musical. Van ustedes a subir y a bajar un pie a la misma velocidad de la música que están escuchando, de la siguiente manera. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora sí, comenzamos. Empecemos por la figura de duración que vale un tiempo. Se llama la negra. Como la negra es la figura de duración que vale un tiempo, interpretar una negra es como contar hasta que lleguemos a uno. Cada una de las negras que nos presente una partitura es como contar hasta uno. Hagamos un ejemplo con negras. La partitura que viene a continuación tiene varias negras. Como vamos a hacer una lectura rítmica, no nos importan los nombres de las notas. Con cada negra vamos a decir la sílaba TAN. Leamos esta partitura escrita en compás de cuatro cuartos. Yo lo hago primero y luego ustedes lo practican. Lo ideal es que cada ejercicio lo puedan hacer bastantes veces para meter estos conceptos en su mente. ¿De acuerdo? En esta y en bastantes explicaciones basadas en la lectura musical, vamos a marcar el compás. Marcar el compás consiste en contar los números de 1 a 4, cuando estamos en compás de cuatro cuartos, es en ese caso. O contaremos hasta 3 cuando estemos en compás de tres cuartos y así sucesivamente. Marcar el compás sirve para indicar en qué momento comenzamos a interpretar una partitura con otra persona también sirve para indicar a qué velocidad vamos a hacerlo. Escuchen cómo se hace. 1 2 3 4 tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan antes quiero decirles algo que puede resultarles tremendamente útil en el estudio de estos videos en YouTube. Si quieren, la velocidad de reproducción se puede aumentar o disminuir según lo que cada uno de ustedes quiera hacer y según la destreza que vayan ganando con la práctica. Yo les recomiendo que bajen a la mitad o al 75% la velocidad según sea el caso. Eso lo pueden hacer de manera sencilla entrando al menú de configuración en YouTube. La idea es que practicando un poco más despacio Ganarán la seguridad que les va a permitir leer música a primera vista Y sin bajar la velocidad de la que tenemos que tocar Bueno, ahora sí Cuento hasta 4 y empezamos al tiempo, ustedes y yo Un, dos, tres, cuatro Tan, tan Amigos, así como hay signos que indican sonido, hay otros que indican silencio. Este es el silencio de negra. Cuando lo vean en una partitura tienen que hacer silencio durante un tiempo. Miren lo fácil. Pueden escuchar cómo se hace y luego retroceden el video muchas veces para grabar este concepto en su mente. Van a ver que es una excelente manera de aprender. Vamos. 1 2 3 4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 Ahora es su turno. Hagámoslo juntos. Les recomiendo que lo hagan varias veces. Cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan. Tan Bueno, como se dieron cuenta, no es nada complicado leer negras y silencios de negra. Ahora trabajemos con la blanca. La blanca es la figura de duración que vale dos tiempos. Al tocar o cantar cada blanca tenemos que contar hasta dos con cada una de ellas, cuidando muy bien su duración. No se trata de decir un corto tan y luego hacer un silencio. Eso es error. La blanca vale dos tiempos y debemos cuidar que se cubra perfectamente ese par de tiempos. Lo que pueden interpretar cantando un tan bien ligadito, sin hacer ese sonsonete que hice ahorita para explicar. Yo diría que se escribe tan, pero tenemos que decir un tan largo de la siguiente manera. Escuchen cómo se hace. un, dos, tres, cuatro. Tan, tan, tan. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. lo que hay que evitar es emitir fracciones de blanca eso es lo que no debemos hacer así es como se leen las blancas hay que hacerlo como les expliqué hace un instante ahora es su turno hagámoslo juntos cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo oh. 2, 3, 4 Bien, ahora les presento el silencio de blanca Como pueden verlo es como un ladrillo puesto sobre la tercera línea del pentagrama Sobre la línea central cuando la encuentren tienen que hacer un silencio de dos tiempos. Hagámoslo juntos de una vez. Cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Tan, tan. Bueno, ahora hagamos una práctica con todo lo visto, blancas y negras, lo mismo que sus silencios. Cuento hasta cuatro y comenzamos. Un, dos, tres, cuatro, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan tan tan tan tan tan tan tan tan Es sencillo, ¿no es verdad? Bueno, vamos con la redonda La redonda es la figura de duración que vale cuatro tiempos Al igual que hicimos con la blanca, hay que cantar o tocar todos los cuatro tiempos Pueden pensarla como si se cantara tan ta con todas las aes ligadas, planas y sin hacer un sonsonete con esas cuatro aes vamos a interpretar estas redondas juntos cuento hasta cuatro y comenzamos 1, dos, tres, cuatro tan, tan, tan, tan. muy frecuente es pretender representar una redonda por un aplauso cada cuatro tiempos. El sonido de nuestro aplauso solamente manifiesta el momento en que comienza la redonda, la blanca o la figura que sea. La única manera de hacer bien una figura de duración es cantándola completa con nuestra voz, o tocándola con un instrumento que permita sonidos prolongados. Sigamos. El silencio de redonda es como un ladrillito que cuelga de la cuarta línea del pentagrama. Van a verlo varias veces y, como es de esperarse, al encontrárnoslo tenemos que hacer un silencio de cuatro tiempos. Cuento hasta cuatro y comenzamos. Un, dos, tres, cuatro... Dan. Dan, dan. Dan. Llegó la hora de disfrutar de los progresos que han alcanzado. Lo que van a hacer ahora algunos de ustedes no van a creer que lo estén haciendo. Vamos a interpretar la lectura rítmica de esta partitura con nuestros ta, ta, an y ta, an, y los silencios. En el fondo van a escuchar tres canciones super famosas que están siendo acompañadas por su voz debidamente entrenada para que suene rítmicamente perfecto. De paso les cuento que esos números que están al comienzo de cada partitura, en la que se lee, por ejemplo, negra igual 130, eso significa que vamos a cantar la canción a una velocidad de 130 negras en un minuto. La velocidad es otro elemento que hay que interpretar en una partitura. Les recomiendo que lo practiquen muchísimas veces. De paso, sé que se lo van a gozar. Bueno, cuento hasta 4 y comenzamos. 1, 2, tres, cuatro.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 Los felicito, acaban ustedes de interpretar tres fragmentos de canciones súper conocidas. Jingle Bells, tradicionalísima canción de Navidad, Estrellita, una muy popular canción infantil, y Love Story, del compositor Francis Lay. Vamos ahora a aprender el manejo de las figuras con puntillo. A cualquier figura de duración le podemos poner un puntillo, a su derecha. El puntillo nos indica que a la figura de duración que acompaña hay que sumarle la mitad de su duración. Por ejemplo, la redonda vale cuatro tiempos. Si le ponemos un puntillo hay que sumarle la mitad de 4 o sea, dos tiempos. Por lo que una redonda con puntillo vale 6 tiempos. En el caso de la blanca, que vale 2 tiempos, al ponerle el puntillo le tenemos que sumar la mitad de 2, o sea, un tiempo. La blanca con puntillo vale entonces tres tiempos. La negra vale un tiempo. Al colocarle el puntillo le tenemos que sumar la mitad de un tiempo, o sea, medio tiempo. Por eso una negra con puntillo vale un tiempo y medio. Les adelanto algo. También le podemos colocar puntillo a los silencios. Más adelante los veremos y los vamos a utilizar. Otro elemento muy común en la práctica musical es la ligadura de prolongación. Vamos a cantar estas tres redondas con nuestro tan alargado de cuatro tiempos. Cuando vean como en este ejemplo tres redondas consecutivas unidas por una ligadura como se ve en la gráfica, hay que sumar las duraciones de las notas que se han ligado. Es como hacer una nota y luego la siguiente sin hacer un corte en la emisión de sonido. Miren estos ejemplos. Primero escuchen cómo lo hago, luego lo repiten varias veces hasta que puedan interpretarlo perfectamente. Creo que eso no les va a dar ningún problema. Cuento hasta 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. También se pueden ligar notas de diferente valor Que estén en compases consecutivos O inclusive dentro del mismo compás Lo van a aprender mejor con el siguiente ejemplo Voy a contar hasta cuatro y empecemos juntos de una vez Un, dos, tres, cuatro... Tam, tam Ahora les propongo que lo hagamos un poco más rápido para afianzar estos conceptos. Si les da alguna dificultad, les tengo la solución perfecta. Practíquenlo muchísimas veces con el video. Cuento hasta 4 y arrancamos. 1, 2, 3, 4. Amigos, los felicito, porque algunos de ustedes hace 15 minutos no tenían ni idea de lo fácil que es leer música escrita en una partitura, y ya muchas cosas las están dominando gracias a su práctica paciente. Hay que tener paciencia para estas cosas. A mí me, me felicitan constantemente los padres de mis alumnos y siempre les digo lo mismo. Mi paciencia no le sirve de nada a su hijo, a él le sirve su propia paciencia, su constancia y su perseverancia. Eso lo va a sacar adelante en cualquier dificultad que se le pueda presentar en la vida. Y la música es toda una escuela de vida, que ayuda muchísimo en la formación y el afianzamiento de esos valores. Bueno, sigamos. Vamos a hacer una práctica que incluye ahora las ligaduras de prolongación. Disfrútenlo porque van a leer los elementos rítmicos de una canción muy conocida en todo el mundo. Cuento hasta tres y comenzamos. Un, dos, tres, Ta. Amigos, van ustedes a dar un paso hacia adelante hemos llegado a una parte súper importante de nuestro curso las corcheas leer corcheas asusta a la gente pero es más por una mala enseñanza que porque eso realmente sea tan complicado miren amigos las corcheas son las figuras de duración que valen medio tiempo como la corchea vale medio tiempo necesitamos dos corcheas para completar un tiempo es como si dijéramos que una negra equivale a la suma de dos corcheas o es como si dijéramos que una corchea es como media naranja y pregunto ¿qué es lo que resulta de juntar media naranja con otra media naranja? ¡ah! pues una naranja completa generalmente cuando tenemos dos corcheas consecutivas en una partitura dentro de un mismo compás las vemos así cada una con su plica y su banderola la plica es el palito que tienen la negra, la blanca y las figuras que valen menos de un tiempo, como las corcheas, por ejemplo. Lo que se utiliza es una barra uniendo a cada una de las dos corcheas, como se ve claramente en la parte de abajo del dibujo. La aplica que como les dije hace un momento, es el palito que tienen la negra, la blanca y la corchea, puede ir hacia arriba o hacia abajo en el pentagrama. En cualquier caso no hay diferencia audible en estos dos casos. La única diferencia es que cuando la nota va de la mitad del pentagrama hacia arriba, la plica se dibuja hacia abajo y viceversa. Es un asunto casi que de solo estética, de caligrafía musical. Pueden darse a veces casos en que haya otras razones para hacerlo así, pero eso lo veremos más adelante en alguno de nuestros videos. Empecemos por aprender a leer e interpretar corcheas en parejas, es decir, de dos en dos. Se van a sorprender de lo fácil que les va a resultar esto. Ya les mostré que una corchea tiene una banderola pero cuando las corcheas van en pareja se acostumbra a unirlas por una barra, tal como lo pueden ver en el dibujo. Así como a una negra le representábamos por la sílaba TAN, a una pareja de corcheas se le puede representar con nuestra voz con la sílaba TAKA, donde ambas tienen igual duración, ninguna es más larga que la otra. Comencemos a practicar. dos, tres, cuatro... tan tan tan tan taca, taca, tan tan tan tan ta tan tan tan tan tan tan tan tan taca taca practiquenlo muchas veces esa es la manera de llegar a dominar eso. amigos cuando una partitura nos presenta corcheas sueltas vamos a hacer lo siguiente pongan muchísima atención por favor ya habíamos visto que al interpretar dos corcheas con la primera dec decimos la sílaba TA y con la siguiente la sílaba ka, así taca, taca, taca, taca. Pero ojo con esto. Cuando nos salgan silencios de corchea debemos reemplazar la ejecución de la sílaba correspondiente en voz alta a una pausa que sea equivalente al tiempo que empleamos en hacer cada corchea. Este es el truco. Decir TA en la primera corchea K en la segunda y hacer un silencio igual de grande a cualquier corchea diciendo mentalmente K, si el silencio está en la segunda parte de la pareja de corcheas y TA si el silencio corresponde a la primera corchea de la pareja. ¿Me he hecho entender? Yo creo que con la práctica van a comprenderlo perfectamente y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Vamos a interpretar esta composición rítmica cinco veces cuento hasta cuatro y comenzamos juntos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ta, ta, Amigos, este riff tiene bastantes cosas de las que aprendimos en este video. Practíquenlo muchas veces, estoy seguro de que les va a gustar mucho. Muy bien. Vamos ahora a combinar blancas, negras, corcheas, silencios de negra, blancas con puntillo para hacer la lectura rítmica de una famosísima canción de Navidad. Sigamos aprendiendo cosas nuevas, veamos cómo se usan los signos de repetición y las casillas de salto. Mucha atención porque esto les va a servir por el resto de sus vidas. La lectura de este fragmento la haremos de la siguiente manera. Hacemos el compás 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y al terminar el compás 5, fíjense bien, hay unos puntos que nos hacen regresarnos hasta donde están los mismos puntos iniciando un compás. Ese compás es el compás número 2, ¿sí ven? Esos son los puntos que hay al inicio del compás 2. Entonces, luego de hacer los 5 primeros compases, debemos regresarnos al compás 2. Y hacemos luego el 3 y el 4. Miren que el compás 5 tiene encima unas líneas y un número 1, se llama casilla 1. El siguiente compás es el 6, y es el compás que conforma la casilla 2. ¿Cómo se tiene que manejar esto? Miren que es bien sencillo, mucha atención. Al repetir desde el compás 2, cuando llegamos a la casilla 1, ya no la hacemos, nos la saltamos porque esa casilla solo se hace la primera vez al repetir cuando llegamos a la casilla 1 nos saltamos derechito a la casilla 2 y seguimos adelante si ¿Sí ven que es bastante sencillo y siempre se maneja esto de la misma manera esto lo vamos a ver muchísimas veces en nuestra práctica musical estudien un poco más esta explicación porque a continuación vamos a interpretarla y ustedes tienen que saber perfectamente en qué compás vamos Okay. Hagámoslo. demos un paso más, miren estas figuras rítmicas de otra canción súper famosa, tiene negras con puntillo, corcheas negras, blancas con puntillo, van a aprender algo espectacular, a leer canciones con este tipo de figuras, hay un truco que les va a ayudar muchísimo a leer estas figuras a la perfección, sin adivinar las duraciones, sino haciéndolas tal como debe ser. El truco es el siguiente. Como en esta canción las corcheas son la figura de duración más pequeña que hay, a cada corchea le vamos a pintar un palito. Así, miren. Bien. Ojo con esto. Si a la corchea que vale medio tiempo le pintamos un palito, ¿cuántos palitos le pintamos a la negra que vale un tiempo completo? Piénsenlo un poquito. ¿Cuántos? Correcto, dos. Claro. Un palito por medio tiempo, entonces dos por el tiempo completo. A las negras le pintamos dos palitos. Ahora, la negra con puntillo vale un tiempo y medio. ¿Cuántos palitos le ponemos? Analícenlo con cuidado. Si se dieron cuenta, cada palito equivale a una corchea. Lo que estamos haciendo es pensar esta canción en términos de corcheas es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una canción en la cual la figura más pequeña es la corchea a las blancas ¿cuántos palitos le ponemos? cuatro exacto el doble de lo que es el, el, la duración una negra vale un tiempo entonces dos palitos la blanca vale dos tiempos cuatro palitos y a las blancas con puntillo seis o sea la corchea la interpretaremos con la sílaba ta la negra Tan, y la negra con puntillo tan, La blanca tan, Y la blanca con puntillo Con, con seis tan, Y recuerden No se hace ese son sonete Lo hago ahorita solo por explicar Así las cosas miren Cómo tenemos que interpretar esta composición rítmica ¿Será que conocen esta canción? interpretenla como hemos hecho Con las anteriores canciones en un momento les pregunto el nombre de esta canción, aquí abajo. tengo el gusto de presentarles las semicorcheas una semicorchea vale media corchea o sea que en un tiempo caben cuatro semicorcheas mírenlo de este modo con cada negra decimos la sílaba tan correcto y con las corcheas decimos taca eso lo aprendimos muy bien pues ahora con las semicorcheas vamos a decir taca taca eso es todo Hagámoslo con un sonido para que les quede muchísimo más claro. Mucha atención. Si se dan cuenta, no es tan complicado leer figuras de duración más pequeñas que La Negra. Busquemos algunos fragmentos de canciones famosas para que vean cómo se escriben, cómo se lee, cómo, se, cómo deben sonar. Serán canciones que usen semicorcheas y todas las figuras que ustedes ya han venido conociendo. ¿Qué tal está? Es un fragmento de la intro de Under Pressure, una canción famosísima de Queen. Lean las corcheas y las semicorcheas como tan, taca. Como no hay negras en este riff, podemos hacer las corcheas como tan y las semicorcheas como taca. ¡Disfrútenlo! Pequeño fragmento de una canción de Pink Floyd Comfortable Numb está todo construido con semicorcheas. Miren cómo suena de espectacular. Sebastián Bach hace una combinación espectacular de negras, corcheas y semicorcheas en la marcha en re mayor. la con sus tantaca, leyendo con todo cuidado todas las notas. Cuento hasta dos y comenzamos. Con la semicorchea se pueden hacer unas combinaciones bastante interesantes, miren esto. Este es un grupo de cuatro semicorcheas. ¿Qué pasaría si ligamos las tres primeras semicorcheas y dejamos suelta la cuarta? Miremos lo que resulta. Es la misma relación 3 a 1 de la blanca con puntillo y la negra. Aquí tenemos tres semicorcheas unidas y una suelta. La manera técnica de escribir esta combinación es esta corchea con puntillo y semicorchea. Escuchen cómo suena esto. También funciona al revés: semicorchea sola y corchea con puntillo. Escúchenlo. Vamos a hacer ahora un repaso de todos los conceptos que hemos visto. Disfrútenlo. Primero yo los acompaño para hacer esta práctica y luego ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo solos. ¡Vamos! 2 dos, tres, cuatro. Tan, taca, tan, taca, taca, taca, taca, tan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ta, tan, ta, ka, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ta, ka, tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan bueno, muy bien, ahora es su ta Ahora ta toca a ustedes solos. tan voy tan bajar un poco la velocidad para que puedan leerlo mejor. tan Ahora felicitaciones en poco más de media hora ustedes han logrado muchísimas cosas nuevas vamos ahora con el último tema de este vídeo los tresillos la definición básica de tresillos es la siguiente son tres notas de igual duración que deben tocarse en lo que duran dos de ellas para lo cual la velocidad de interpretación debemos subirla tanto como se necesite para lograr lo que nos piden. Empecemos con el tresillo de corchea. Es el más tres, el más sencillo de los tresillos. Según la definición que acabo de darles, un tresillo de corchea son tres corcheas que deben durar tanto como dos de ellas. Como dos corcheas suman un tiempo, entonces el tresillo de corchea son tres notas iguales que duran un tiempo. Miren lo fácil. Otro tresillo muy usado es el tresillo de negra. Por definición entonces, un tresillo de negra son tres notas iguales que deben durar como dos de ellas, o sea, en dos tiempos. Dicho de otra manera, un tresillo de negra en duración total es lo mismo que una blanca. Imagínense eso. Vamos a grabar en nuestra mente el tresillo de corchea. Tres notas en lo que dura un tiempo. Escúchenlo bien para que vean cómo suena. 2, 3, 4, tan, tan, tan, tan, tresillo tresillo tresillo tresillo tan tresillo tan tresillo tan tan tresillo tresillo tan tan tresillo tan tresillo y yo, tresillo tresillo tan tres y una de las corcheas del penúltimo compás la reemplazamos por un silencio, eso es perfectamente posible que suceda, vamos a hacer algo, a las negras las seguimos llamando tan tan tan tan y a los tresillos les diremos tresillo tresillo tresillo tresillo y lo vamos a interpretar así, háganlo ustedes solos, espero que les vaya súper bien. El tresillo de negra es un poco más complicado de medir, pero hay un truco, una parte de la canción Bésame Mucho es cantada utilizando tresillas de negra, tres notas iguales en dos tiempos, cada vez que necesiten tocar o cantar tresillos de negra piensen en la frase... Amigos, los felicito. Hasta aquí llega el contenido de esta presentación. Todos los elementos que han aprendido se pueden combinar de manera casi infinita. Pueden usar todas las figuras de duración que aprendieron, los puntillos, las ligaduras, los tresillos, los signos de repetición, las casillas de salto y armar según su experiencia y su creatividad infinitas composiciones rítmicas. Vamos a hacer un último ejercicio que combina todo lo visto y luego de eso les daré algunas obras musicales para demostrarles el nivel de todo lo que han aprendido en este video. Pero vamos a hacer algo súper divertido. Al principio eran compases que solo buscan afianzar sus conocimientos nuevos. A medida que vayan avanzando en la lectura encontrarán fragmentos de elementos rítmicos de canciones súper conocidísimas. Quiero pedirles que preparen una hoja de papel y que hagan una lista de esas canciones o temas universalmente conocidos. Luego repetiré el mismo ejercicio pero destacando los fragmentos que escondí para que ustedes puedan darse cuenta de que ya pueden empezar a practicar su lectura musical con música de verdad, no solo con ejercicios. Ustedes leen cada nota con los tacataca que hemos practicado y llevando el tiempo con su pie. Todo el ejercicio está en compás de cuatro cuartos. En un próximo video les prepararé ejercicios con otros compases y además les voy a enseñar a marcar el compás como lo hacen los músicos profesionales de cualquier parte del mundo. Bueno, no más demora, comencemos. Muy bien, revisen la lista de las canciones que encontraron, quizás haya más. Voy a mostrarles con el mismo video qué canciones o melodías famosas encontré yo. Amigos, los felicito. Con lo que han aprendido en este video pueden entender sin mayor complicación los elementos contenidos en una partitura para prácticamente cualquier instrumento, incluyendo batería, claro. Repásenlo muchas veces. Cuando una persona estudia música en cualquier universidad del mundo, le presentan ejercicios muy similares a estos que les traigo en este video, pero el aprendizaje se logra en función directa con el tiempo de práctica que le dediquen. Cada ejercicio de los que vieron aquí hay que hacerlo muchísimas veces, no es que con una lectura ya estuvo. Hay que leerlo muchas veces para que su vista se acostumbre a la lectura de tantos y tantos signos que para algunos de ustedes son completamente nuevos. Mis amigos, cualquier duda que tengan me la pueden consultar en el, en el correo infoacademiamundodelamusica.com no dejen de darle me gusta, poniendo su dedito gordito para arriba. No se olviden de suscribirse a este canal y de activar la campanita para que reciban notificaciones en el momento en que yo suba material nuevo para todos ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.